El nombrado Luis Manuel Santos Jerez, residente en el sector La Altagracia, denunció este martes que una mujer con la cual tenía una relación sentimental, abusó de su confianza. Santos Jerez acusa a una tal Marleni, residente en el sector Cristo Rey, de robarle su celular y otras pertenencias. Yo le empreste el motor para que ella fuera a buscar a la niña, y cuando me llegó la niña al trabajo yo la vi pero noté como que ella no quiso hacerme eso y ahí ya hubo una persona que la obligó y por qué usted piensa que la obligó ¿Por porque eso? noté en los ojos de ella como que si le había caído una, una, una paja en el motor pero entonces ella se llevó el motor y aún no aparece Y aún ella no, no ha dado la cara Luis Manuel dijo que luego de hacer esta denuncia La mujer se presentó al lugar de su trabajo y le devolvió la motocicleta NTN, su noticiero regional, Robinson Blanco